Fijaos cómo está esto, lleno de ramas, que nos obliga constantemente a echarnos hacia el interior. Si no nos queremos dejar ahí los brazos y esta carretera porque es bastante frecuentada por ciclistas no los bien. Yo llevo mis luces, bastante potencia por cierto, la llevo orientada hacia abajo para no molestar. Atrás llevo no, una bontrague, la un bontrague es decir que la llevo en el modo 2, de noche, parpadeando, pero en modo lo hace bien la verdad, pero siempre hay algún capullo que todavía no se entera o pasa. El problema viene aquí, cuando nos acercamos a un cambio de rasante, sin o una placa de Entonces el personal que viene por detrás pues no lo tiene muy claro. Muchas veces no sabe lo que puede hacer. se puede pisar la raya Sí, la verdad es que he notado que incluso por la noche te respetan algo más Porque te ven mejor que por el día Siempre que vaya a tener claro La verdad es que esta hora es fabulosa para salir Bueno, ya estamos llegando a casa